Bueno, eh, la incidencia es nuestra historia. Con esto queremos contarles que nuestro grupo de trabajo lleva ya 15 años eh, trabajando eh, junto a Claxo y en este periodo en especial en que nos tocó atravesar la coyuntura internacional que significó la pandemia, no fue fácil, pero hicimos de la crisis oportunidad, como siempre nos gusta decir a nosotras. Eh, somos integrantes de siete países y que durante la época de pandemia nos organizamos a través de muchísimos foros, más de 15, siempre contando con eh, más de 100 personas presenciándolo. Eso ha sido muy enriquecedor y nos permitió publicar las principales conclusiones de cómo cada una de nosotras estaba atravesando esa coyuntura en sus países a través de los boletines de trabajo de los grupos Cracks, son cuatro boletines. Eso fue la posibilidad de llevar la diversidad al, a la escritura y a que nos pudiéramos leer entre nosotras y a encontrar en un espacio virtual, aunque no pudiéramos encontrarnos en un espacio físico. Eh, Creo que el desafío mayor fue hacer eh, un gran aprendizaje. Por un lado, las compañeras del grupo de trabajo nos vimos superadas por situaciones que implicaban realizar tareas de cuidado al mismo tiempo que realizar nuestras tareas académicas, que se vieron como muy retrasadas, en eh, numerosas oportunidades. Y por el otro lado, significó también el pasar a un mundo digital que desconocíamos casi por completo en algunas circunstancias y que hoy vemos como una potencialidad. Hoy eh, creemos que eh, la virtualidad nos ha permitido eh, conocernos en profundidad y establecer lazos de eh, colaboración y de conocimiento mucho más íntimo. Nuestra mayor alegría fue en junio cuando finalmente nos pudimos encontrar en la conferencia Claxo, algunos de nosotros, algunas de nosotras, y nos pudimos abrazar finalmente. Creo que ese fue el cierre que esperábamos desde hacía y anhelábamos desde hacía mucho tiempo.